Ángel de Brito está celoso de Mariana Fabiani? Mira lo que hizo. Como dijo, con gran seguridad, Carmen Barbieri, refiriéndose al mundo del espectáculo, no hay amigos en este ambiente, y esa máxima cobra hoy más actualidad que nunca porque Ángel de Brito retuiteó, en su cuenta de Twitter. Un mensaje de un periodista que acusa a dos colaboradores de Mariana Fabiani de usar sus historias para sumar rating. Que prensa arroba Martosalo y arroba Pampito o cartoneando las historias de arroba Ángel de Brito oc. Aunque puede tomarse como una broma entre compañeros de canal, la realidad es que. Muchas veces, a través del humor, se pueden decir cosas muy pero muy dolorosas para el otro. La gran pregunta es por qué Ángel de Prito, ex compañero de Mariana Fabiani, compartió esta acusación de cartonear que afecta al programa de su amiga, estará celoso del horario central que ocupa la conductora, todas las tardes, mientras a él le quedan las mañanas. ¿Una franja con menos impacto mediático? Resultaría extraño que así fuera porque el programa del periodista, como él mismo menciona, tiene uno de los mejores ratings del canal. ¿O será solo una guerra de egos? Si sí hay más palitos de ángel para Mariana seguramente quedará confirmado que la excelente relación que mostraron en público en el pasado tal vez hoy no sea tan sólida como parece.